Hoy os vamos a hablar de una lesión muy común en nuestro centro. Vamos a comentar qué es un esguince, pero sin meternos en hablar sobre ningún ligamento en concreto. Para hablar de lo que es un esguince, primero tendremos que saber qué es un ligamento. Pues bien, un ligamento es una estructura rígida y resistente que une dos huesos, cubriendo una articulación. Las funciones de un ligamento son dar estabilidad e impedir que una articulación se luxe, es decir, sujetar una articulación sin que se produzcan movimientos forzados. Por otro lado, es dar proporción. Es decir, informar al cerebro de cómo está nuestra articulación. Es decir, si está en flexión, en extensión o en rotación. De tal manera que el cerebro mande la información correcta para que el ligamento actúe también de manera correcta o bien para que impida que la articulación se fuerce diciéndole a los músculos lo que tienen que hacer. ¿Qué es un esguince? Un esguince es una lesión de un ligamento. Existen tres grados o lesiones de un ligamento. El grado 1 es una distensión o microrotura del ligamento. Normalmente se produce dolor y edema que al cabo de unos días tiende a desaparecer. El grado 2 es una rotura parcial del ligamento. En este caso, además de dolor y edema, aparece un hematoma, fruto de la rotura de pequeñas arterias que nutren el ligamento. Y el grado 3 es una rotura total del ligamento, donde el único tratamiento que es la cirugía ya que el ligamento deja de realizar su función al no unir los dos huesos de la articulación. Un esquince puede ocurrir en cualquier articulación de nuestro cuerpo pero las zonas más comunes son en tobillos, muñecas, cervicales, rodilla y en hombros. ¿Qué síntomas produce un esguince? Como hemos indicado anteriormente, dependiendo del grado de esguince, los síntomas serán más o menos intensos. Pero sobre todo encontraremos dolor articular, es decir, al mover la articulación nos dolera. También podremos encontrar edema y o hematoma, dependiendo del grado del esguince. Y tumefacción y calor, al existir inflamación tendremos nuestra articulación más caliente. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? A través de una radiografía podremos detectar si existe arrancamiento óseo por un esguince importante pero la única manera de saber realmente el grado de afectación de un ligamento es a través de una resonancia magnética. ¿Cómo se realiza el tratamiento? El tratamiento de un esguice se basa principalmente en bajar o disminuir la inflamación con medios locales con hielo o con medios médicos como antiinflamatorios. El reposo hasta adquirir una cicatrización del ligamento. Este reposo puede variar entre 3 a 15 días y en el caso que hiciera falta se haría movilización de la articulación afectada. Una vez cicatrizado el ligamento y una vez que la inflamación haya disminuido haremos tratamiento fisioterápico que va a estar basado principalmente en el tratamiento antiinflamatorio con medios de electroterapia, se realizará también masoterapia para devolver al ligamento su estructura original. También podemos aplicar drenaje linfático, ejercicios de proposición y ejercicios de tonificación para aumentar el tono perdido tras el esguince.